tenemos leyes para los empresarios de, que son del primer mundo, eh, impuestos regresivos del tercer mundo, inflación que no existe en el mundo, eh, condiciones de trabajo que, que son totalmente inapropiadas, expulsando a los empresarios al sistema informal, y le sacamos leyes que lo único que hacen es aumentarle los costes, aumentarle eh, de, de, de la La verdad que es, es una buena ley si las condiciones generales para nosotros en este país... ¿Creen que esto va a afectar a muchas empresas en la provincia? Y mire, eh, esto va a ser una, una cuestión muy difícil de, de sobrellevar en un contexto inflacionario, de pérdida de rentabilidad, donde ha, han caído mucho la actividad económica, las ventas, la producción, donde tenemos problemas con los insumos importados para mantener los niveles de, de producción en la industria, donde el comercio ha perdido rentabilidad y... y, y bajes las ventas, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, porque esto lo único que hace es agravar la situación de las empresas en su rentabilidad y en su futuro, ¿no? ¿Van a hacer alguna iniciativa desde la Federación? <risa> Mire, eh, nosotros vamos a empezar a tratar este tema después del, del viaje que hacemos a Brasil en una misión comercial para tratar de poner productos sanjuaninos en el sur de la, de la, de la ciudad y después nos vamos a reunir con los sectores eh, la produzione e le industrie che sono mal affettate.